Hoy en películas así nomás. Tres películas que se copiaron descaradamente de otras. Empiezo. Rotor. Yo soy Rotor. Tú eres... Cul en un futuro no muy lejano Los crímenes han aumentado en cantidades inimaginables Solo se encontró una solución Fabricar un robot policía Lamentablemente se salió de control Uy no lo puedo creer La cosa empieza con un tipo rubio Que está en el medio de la ruta con una chica muerta Entonces un transeúnte da aviso a la policía Creo que ha habido un asesinato La policía arresta al rubio porque lo cree sospechoso Se lo llevan a la comisaría para interrogarlo Y él les cuenta la historia de lo que pasó Así que toda la película Va a ser un flashback. Esta es la historia del Dr. Barrett, un científico común y corriente que está investigando cuestiones de la robótica para ser un policía robot, pero hasta ahora solo habían conseguido un robot bailarín. Barret se está acercando a la creación definitiva, el robot policía. El problema es que el alcalde apura a Barret para terminar el proyecto y él le dice que faltan como cuatro años. Pero el alcalde le dice que si no lo termina rápido, los rajan a todos a la mierda. ¿Qué pasará si no lo entregas? Que tú serás el jefe. Ah. ¿quieres terminar esas patatas? Ja, <risa> qué gracioso este robot, un plato. ¿Qué crees que es esto, una película barata de ciencia ficción? Sí. Es una película barata de ciencia ficción, muy barata. Cuestión que por una inoperancia de un empleado, Rotor se despierta, agarra su ropa y sale por la ciudad atravesando las sillas. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. No, nada que ver, Terminator empieza con Arnold Schwarzenegger en pelotas. Acá hay varias cuestiones para aclarar en cuanto a Rotor. Uno, No se parece en nada al modelo que mostraron. Dos, Supuestamente faltaban como 4 años para que esté listo, pero se lo ve bastante terminado. Lo único que faltaba ajustar es que bueno, sea bueno en vez de malo. Sí, aquí está el problema. Y tres, Es medio una copia de Robocop y Mañacop. ¡Una copia! ¡Una burda copia! La cosa es que Rotor se cruza con sus primeras víctimas, una pareja que estaba manejando muy rápido. Y Rotor, en vez de ponerles una multa, mata al chabón. Y es ahí cuando sin querer la chica toca la bocina y descubrimos que ese es el punto débil de rotor. ¡Voilà! Capaz que era eso lo que les iba a tomar cuatro años arreglar porque la verdad es muy inoportuno que el punto débil de un policía sea una bocina. ¿Qué sé yo? right. Cuestión que Rotor se va a obsesionar con la chica y la va a perseguir por todos lados. En el camino mata a este pobre pibe. y también mata a este pobre señor. Y también se pelea con estos tres muchachos. El señor tiene el jean muy ajustado, se le va a cortar la circulación. No hacía falta eso innecesario como patada de monja. Ahí aparece Barrett y le mete unos tiros en la espalda de Rotor y Rotor cae al suelo. Esa es otra cosa que tienen que arreglar también, ¿eh? No puede ser que tres tiros lo tiren al suelo. Al pedo un policía robó para eso. Igual no muere. Se carga con la batería de un auto y sigue vivo. <risa> Barrett llama a una señora musculosa para que lo ayude y los dos se encuentran con Rotor que seguía persiguiendo a la piba. Por suerte, la señora musculosa pelea con Rotor mientras que Barrett y la piba preparan una complicadísima trampa. Lamentablemente, la señora musculosa muere. Pero les dio tiempo a Barrett y a la chica para que usen la trampa y Rotor muere. Bien hecho. Y esa es mi historia oficial, dice el rubio. Clarísima le responden los policías, pero hay un par de inconsistencias. Primero, ¿cómo hicieron para tirar de cuatro sogas si solamente había dos personas? I don't know. Segundo, ¿la chica que apareció muerta era una, pero después murió otra y además tenía otra ropa? I don't know. Y Barrett le responde, señores, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, policía. Y así Barrett se va re tranquilo. Uy, no el maldito alcalde lo mató. Justicia cumplida. Entonces la cosa termina con el sobrino de Barrett recibiendo todos los informes de su tío para armar un nuevo robot con el cuerpo de la señora musculosa. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. No, nada que ver, robot estúpido. Otra película. Las mercenarias. Una malvada terrorista llamada Ulrika secuestra a una jovencita. O como lo llamas. Daddy. ¡Oh, my God. La quiere recuperar a la piba y para eso tiene un plan. Y así aparecen nuestras protagonistas, las mercenarias. Y ellas son Cassandra Clyde, como la reina de la patada. <risa> ¡Cat Morgan, como la que usa las monedas como armas! Y capaz que la conocen por ser la villana de Terminator 3, Raven, como la que desafía la gravedad y capaz que la conocen por Kill Bill y Mona como la que, bueno, no hace nada en particular pero capaz que la conocen por, a ver, mmm, bueno, no, no creo que la conozcan la rica con una Mona y Aurica capaz que la conocen por Rocky 4 y además es la ex esposa de Stallone así que supongo que en el divorcio se quedó con la mitad de las ideas porque esta película salió a la par de la trilogía de los mercenarios y como Stallone siempre amagó con hacer una versión con mujeres esta gente le ganó de mano e hizo la suya propia el director es Christopher Wright es el pináculo de su evolución el Spielberg del cine, así nomás, porque dirigió Mega Shark vs Colossus, Shark Week, Megaconda, Reptisaurus y el clásico de todos los clásicos, el ataque del tiburón de tres cabezas, película ya resumida en este canal y si no la vieron se la dejo ahí arriba, en esa película sale Danny Trejo. En esta película, Christopher Ray va a reforzar su posición de aliado para demostrar que hizo una película feminista y te lo va a refregar en la cara. ¿Cuánto para a Ulrika ever a otra Me también. Yo soy feminista hace 30. Pero bueno, vamos con la película. Las mercenarias son unas ex convictas re peligrosas y parece que son las únicas capaces de salvar a la hija del presidente. Para eso viajan a Rusia, o a donde sea que esté Ulrika, para cumplir con su trabajo. Y tienen un plan. Se hacen pasar por unas casas recompensas y usan a Mona para regalárselo a Ulrika y que busque la recompensa y así ganarse la confianza. Pobre Mona, como la han cagado en esta película. Ulrika confía inmediatamente en estas extrañas y las invita a su guarida a tomar algo. Pero ahí ellas toman el control. Bueno, Justicia cumplida. Agarran a la hija del presidente y se la estaban por llevar, pero, pero, pero... Sí. Raven las traiciona, todo mal. Lo mismo que pasa en los mercenarios con Iván Drago, que los traiciona. Pero bueno, no importa, Raven los traiciona, una turra. Mona y Kat son capturadas, Cassandra casi, casi que se escapa, pero... Rika la mata. Adiós Cassandra, siempre te recordaremos por ser la doble de Uma Thurman en Kill Bill, nunca para esta película. Nada, igual es mentira, no está muerta, todo lo contrario, está viva. Por suerte, de todos los tiros que le tiró Ulrika, solo embocó dos, uno en el hombro y uno en la cintura, y este último se lo saca usando los dedos. La cosa es que rescata a su compañera, rescata a la hija del presidente y después se escapan en un avión mientras Ulrika y Raven la persiguen en un auto, medio parecido a Rapid y Furioso 6. La cosa es que Raven muere y Ulrika se logra subir al avión y protagoniza el momento más disparo y por lo tanto peor actuado de la película. En fin, derrotan a los villanos, devuelven a la piba y todos viven felices para siempre. Otra película Brazo de acero Esta película arranca con un robot programado para matar a una persona Me da la impresión de que así es como empezó Terminator Sí, sí, ahora sí, amigo robot Esta es una poco sutil copia de Terminator Muy poco sutil Él se llama Peter Aunque en realidad se llama Paco Pero en los del doblaje no le gustó mucho Paco Así que le pusieron Peter, malísimo Bueno, se llama Paco Y está programado para matar a este tipo Y a este otro <tose> y después de que los mata se escapa, pero cuando el viejo llegó al hospital su condición mejoró a vivo. Para ponerlos en contexto, esta película salió en el 86 pero está ambientada en 1990 donde la contaminación es muy grande, entonces este viejo pelado quiere arreglar el mundo y unos malvados no quieren que lo arregle así que lo mandan a matar. Pero cuando llega Paco a matarlo medio que se arrepiente y no lo mata. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. Cuestión que Paco se escapa y los malos lo quieren encontrar, pero la película no va a tratar una mierda eso, no. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Porque no solo le roban a Terminator, sino que le roban un poco a Over the Top. La película donde Stallone juega pulseadas. Si no vieron esa película, les dejo el resumen ahí arriba. Ah, y acá tienen el póster que mezcla ambas películas. En fin. Paco llega a una taberna donde conoce a la dueña que le da casa y trabajo. Pero además conoce a Brian, un malevado borracho campeón de las pulseadas que reta a Paco. Paco acepta y obviamente gana porque a pesar de que la película se llama Brazo de Acero, todo el cuerpo es de acero. Uh, Jesus Christ! Está atrás de ti. Cómo pudo detenerlo con sus propias manos. I'll clean up in the morning. Bueno, en realidad es un hombre que tiene algo especial. Me simpatiza. Y después aparece Anatola Blanco. The name's Anatola Blanco, undisputed dry state champion. Tremendo nombre, Anatola Blanco. Él es el campeón, campeón, campeón de las pulseadas y desafía a Paco a jugar una pulseada, pero no a cualquier pulseada. Losers' hand gets bit by a rattlesnake. Entonces Paco que sabe que va a ganar Porque bueno es un robot y es todo de acero Y además no tiene sangre así que el veneno de la serpiente No le va a hacer nada, acepta el desafío Paco gana y los malosos se van tranquilos Acá se retoma la otra trama Porque aparecen dos agentes Para llevarse a Paco Pero él les gana con facilidad <risa> Que... Sí, la rubia también es un robot. Una locura. Esta película predijo Terminator 3. Bueno, la cosa es que tan perfecta no es porque Paco le arranca la cabeza. Los malos persiguen a Paco y también se le suma a Brian, que sigue recaliente por lo de la pulseada. Pero Paco lo mata. Y también se suma a Anatola Blanco, pero para ayudar a Paco. Gracias, Blanco. Good luck. Igual se muera el toque. Para no hacerla mucho más larga, Paco mata al villano, no sin antes darle una valiosísima lección. Y después la piga le dice de ser la novia, y ella le dice: No, no puedo ser tu novio porque soy un robot. Y la película nos hace una dura advertencia.